Bueno, pues ya estamos en la recta final de la campaña y tenemos que mandar un mensaje muy claro a la gente todavía estos días que nos quedan. Y es que solo hay dos alternativas de gobierno. La primera, que gobierne la derecha con la extrema derecha, que ya sabemos lo que nos propone, odio entre los pueblos y legalizar... Partidos, represión, nos proponen en definitiva el enfrentamiento entre la clase trabajadora, porque clase trabajadora somos todos y todas. Son clase trabajadora en Cataluña, en Euskadi, en Andalucía y pretenden dividirnos. Y eso no lo van a conseguir. Y la segunda alternativa es que gobierne la izquierda de progreso en nuestro país, pero con un peso muy fuerte y determinante de Unidas Podemos. ¿Por qué? Para garantizar que el Partido Socialista no ceda de nuevo a las presiones del poder político, a las presiones de las élites económicas. Porque lo hemos visto, lo sabemos, conocemos al PSOE, que siempre ha traicionado a la clase trabajadora. Por eso tenemos que apurar estos días. Tenemos que hablar con la gente para pedirle el voto para Unidas Podemos. Si queremos que las políticas sociales y económicas cambien de rumbo y se pongan al servicio de la mayoría social trabajadora. Pero más allá de los resultados que arrojarán las urnas el domingo, eh, más allá de que estemos en el gobierno, más allá de que estemos en la oposición, nuestra perspectiva de futuro tiene que pasar por trabajar codo con codo y además muy intensamente con el apoyo de la sociedad civil organizada. ¿Por qué? Lo sabemos bien, las organizaciones sociales y sus movilizaciones han demostrado claramente que influyen y cambian las políticas. Lo hemos visto y hemos participado de las luchas de las mujeres y también de las personas pensionistas. Porque con las organizaciones sociales en activo que no nos engañe a nadie, vamos a tener mucho más peso en el Congreso, nuestro peso se va a duplicar y nuestra fuer fuerza para legislar será mucho mayor, pero con el apoyo de la gente, de las organizaciones sociales en la calle, eso es fundamental, no podemos olvidarlo, pero además, además de eso, profundizaremos también en la democracia participativa, porque compañeros y compañeras, la gente tenemos que participar en política, todos los días, no solamente el día que vayamos a votar, tenemos que participar en política porque, porque la política que, que está tan desprestigiada, porque quieren desprestigiar, desprestigiar a la política es participación de la gente en la gestión de nuestros intereses. Nadie va a gestionar la, la, nuestros intereses, nadie los va a gestionar mmm, mejor que nosotras mismas. Por tanto, hay que participar en el día, tenemos que tener voz para gestionar eh, nuestras necesidades. Por tanto, vamos a reforzar el tejido social y su protagonismo para cambiar el rumbo de la historia. Y eso tiene que ser el germen de una unidad de acción mucho más amplia que la que estamos haciendo ahora, que es una unidad de acción solamente en lo institucional. Importante, pero no suficiente. Tiene que ser el germen de la construcción de un bloque histórico de progreso con agentes políticos, con agentes sindicales, que estemos unidos todos por un programa común y por una acción también amplia común. Y también por el respeto a la diferencia, porque somos diferentes y nos caracteriza a cada uno de los agentes de la unidad por ser singulares y además ser, tener y ser de gran riqueza, de, de gran riqueza que tenemos que cuidar. Voy terminando, porque, compañeros y compañeras, tenemos que cambiar este mundo carente de valores, donde el sable se quien pueda, la solidaridad... Y la ley del mar fuerte rige las relaciones sociales y económicas. Tenemos que cambiarlo. Pero nosotros, nosotras no nos resignamos a aceptar este entorno de explotación, este entorno de pobreza, pobreza. Y por eso ya estamos aquí. Porque sabemos que el mundo se puede cambiar. Porque lo sabemos. Que las penalidades que sufrimos, los hombres y las mujeres... ...son producidas por otros hombres y por otras mujeres mucho más poderosos que nosotros. Y esto es una fatalidad, esto no es una fatalidad del destino que debemos aceptar, no lo debemos aceptar. Para mí este es un mensaje de primer orden para no desfallecer, compañeros y compañeros, ...en estos momentos que ya nos anuncian una próxima crisis económica para asustarnos y neutralizar nuestra acción. Por eso tenemos que ser rebeldes... Mirar siempre hacia el futuro, con la convicción profunda de que es posible cambiar el mundo. Que está en nuestras manos, porque somos la mayoría y no nos resignamos. Así que, compañeros y compañeras, ahorrará si se puede.